llegar y, y me están saliendo también muy buenos días ya estamos de nuevo preparados para 30 minutos de ejercicio y como no, como ya está siendo tradición, empezamos Jaimito, Jaimito le dice a la profesora, ¿qué harías si te estás ahogando en una piscina? dice, pues lloraría, lloraría lloraría un montón para desahogarme Vamos a vamos a, vamos a empezar a movernos, manos, extremidades, como siempre. ¿Te puedes silenciar, Marcos? ¿Qué? Si te puedes silenciar. No. porque me... <risa> <risa> Venga, giramos, rotamos brazos. Y venga, abrimos grande brazo, espalda, rotamos también los dedos hacia atrás, como siempre, abrimos los rotadores, espalda, chequeamos el cuello, alguna molestia, venimos de la cama, bajamos un poquito, abrimos atrás, eso es, bien, vamos arriba, adelante, al medio, atrás, nos estamos preparando. Estamos cargando energía. Estamos agarrando esta energía del suelo que vamos a empezar a utilizar ahora. Venga, giramos. Estiramos un poquito arriba, al lado. Lo tenemos ya casi. Estamos preparados para empezar con nuestro tabata. Y empezamos con un clásico, como no, como no podía ser de otra manera, un jumping jazz. Y a continuación vamos mano a tobillo buscando esta torsión. 3, 2, 1, arriba, va. Venga, uno, vamos arriba. Ja, ja. Arriba bien esos brazos. Sigue, ta. <ríe> ta. Dos, uno, descanso. Siguiente ejercicio, buscamos con la mano, bajaremos a tobillo. Baja. Lo tienes en tres, en dos, en uno, mano izquierda, busca abajo tobillo. Venga, vamos. Eso es. Flexiona la pierna. Ja. Venga. 3, 2, 1, descanso, saltamos piernas, abrimos, cerramos rodillas y empezamos de nuevo con llambillas, vamos, Eso es. si quieres exigirte un poquito más, te saltas los descansos y pasas de un ejercicio a otro, directamente, vamos, en 3, dos, uno, descanso, soltamos piernas, brazos, nos posicionamos y mano abajo, oh, venga, uno, sigue, eso es, pa, pa, pa. flexiono eso es, vamos abajo, un poquito más, cuatro, tres, 2 1 y 0 Eso es Muy bien, muy bien Ya empieza esto a subir la temperatura, ¿no? Vamos arriba, ya en Sí Un poco más, un poco más Sí, en 5, 4, 3 Dos, uno. Hasta ahí, descansamos. Tomamos piernas y nos vamos abajo ya. Es. Tres, dos, uno. Ah. Venga, flexiona la pierna. Flexiona la pierna, la mano buscando el tobillo. Ah. Tres, dos, uno y cero. Ya nos ha pasado el frío, ¿verdad? <risa> Vamos arriba, ya pillá. <risa> sí. Tres, dos, uno. Y descansamos y vamos con la última, la cruzado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sigue dos más, 11, 12, ¿tienes tres más para mí? 3 Dos y uno, quince, muy buena, seguimos. Patinador, cambiamos a un lado y cambiamos al otro. Es ese balanceo. Si no tienes mucho espacio, ahí. Venga, va. Bien, eso es. Cruza por detrás. Muy bien. Eso es. Cambia. Eso es. Vamos. Hop. Hop. 3, 2, 1, vamos con sentadilla, básico, abdomen apretado, bajamos, 1, 2 y arriba, 1, 2 y arriba, vamos, 1, 2 y arriba, 1, 2 y arriba, 1, 2, sigue, vamos, sigue, 2 y arriba, 1, 1 2 y arriba lo tienes bueno, bueno, bueno qué interesante se está poniendo esto de nuevo empezamos con patinador es voy cambiando, alternando el peso si puedo salto y si no, no salto voy cambiando simplemente el peso y giro de espalda eso es vamos muy bien venga, que os veo a todos ahí en esa mini pantallita vamos, sigue 3, 2, 1, va. vamos de nuevo con sentadilla, A 3, 2, 1, abajo, 1, 2, arriba, 1, 2, me aguanto, 1, 2, aguanto. mantengo la tensión ahí, 1, 2, sigo, 1, 2, vamos ahí, 2, fuerte, Dos, última. Vamos, muy bien. Cogemos aire, nos preparamos de nuevo. Patinador, ya. Venga, sigue. Bonito. Imagínate que vas patinando por las playas de Malibu. Tres, dos, uno... Y descansamos. Eso es, lo tienes. Vamos con sentadilla, preparado. Rotamos hombros, abdomen apretado, fuerte. Talón contra talón, a fuerza en el glúteo. Abajo. Uno, dos, y aprieto. Uno, dos, cierro, aprieto glúteo. Uno, dos, y arriba. Uno, dos, Siga. Uno, dos, vamos. Dos, eso es. 1, 2 1, 2 Encaramos la última serie ¿Tienes energía? ¿Sí? Vamos a por ello Sigue Toma Cruza, cruza Cruza, cruza 2 1 pasamos a sentadillas, última serie ahora sí apretando y congestionando a tope el glúteo. vamos 1 2 arriba 1 2 1 2 van 3 4 5 6 7, venga, seguimos. 8, vamos hasta 10, 9, y apretamos, apretamos y hasta ahí. Muy bien, buen trabajo, chicas y chicos. Somos piernas, vemos agua si necesitas, cualquier cosita. Y siguiente ejercicio, vamos a hacer un lance cruzado. Vamos, lance es la postura 90 grados adelante, 90 grados detrás. Y esta pierna vamos a llevarla un poquito, en vez de frente, la llevamos un poquito más atrás. De esta manera vamos a congestionar un poquito más el glúteo. Lo que tú puedas. Aquí está muy bien. Si puedes ahí, perfecto. si puedes aquí, un poquito más. Y vamos a bajar y aguantamos ahí. De acuerdo, fuerza en el talón. De apoyo. Fuerza en la punta del pie. Y bajamos y, y apretamos. Uno. Vamos arriba. Bajo y apreto. Dos. Bajo y aprieto 3. Aquí también hay tensión en esta pierna. En la parte delante 4. 5. 6. 7. 8. 9. y 10. Cambiamos. Vamos al otro lado. Nos estabilizamos bien. Cruzamos la pierna un poquito. Y vamos ahí abajo. 1. 2. 3 sigue. 4 5 6 7 8 9 una más y diez, estupendo, lo tienes. Vamos abajo, suelo, posición mountain climbing. Los brazos justo debajo de los hombros, no queda muy adelante, no queda muy atrás, justo debajo. Desde ahí posición de plank, muy fuerte fuerte apoyamos las manos y llevamos mano a la rodilla el abdomen apretado 2 3 mountain climbing de toda la vida clásico 6 7 8 9 si más 10 11 y 12, ahí siente tu abdomen apretadísimo y nos vamos arriba muy bien, primera ronda ya lo tienes ahora sí, ahora sí que vamos a apretar bajamos, cruzamos un poquito apretamos ahí de esa posición final y arriba uno dos aprieto glúteo cuando voy arriba 3 4 5 6. Siete, ocho, nueve y diez. ¡Qué fuerza! ¡Qué bien! Cruzamos. A la pierna. Y abajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. 8, 9 y 10. Muy bien. Todo parece que se calienta, ¿verdad? Vamos abajo de nuevo. Mountain climbing. Nos posicionamos bien, apoyamos bien fuerte las manos, dedos, jugar, apreciando, empujando el suelo. Y ahí, fuerte. Van 2, 3, si puedes un poquito más rápido, ya sabes, 4, cinco y haces un par de ellas más. 6, 7, 8, 9. Vamos a 15. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¡Qué bueno! ¡Qué bien, qué maravilla! Muy bien. Nos preparamos, vamos de nuevo. Lance, última serie. Ahora sí, ahora sí que nuestro glúteo va a arder ahí. Apretamos fuerte y arriba. Venga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Wow! ojo, oh, ojo, oh, ojo, oh, ojo, oh, oh. cambiamos de pierna más abajo, cruzamos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 qué buen trabajito de pierna estás haciendo muy bien, soltamos ahí, vamos abajo, montan climbing de nuevo, última serie, apretar tope y vamos, 1, 2, 3, 4, sigue ahí, con energía, 6, 6, 7, 8, 9, 10, sigue, 5, 4, 3, dos, uno, y hasta aquí, muy bien, soltamos, estiramos espalda, abajo y arriba, y como en salación ya nos levantamos, vamos con sentadilla de nuevo, ahora sí, apretamos el culete, bajamos hasta donde tú puedas, siempre la deben apretado, el peso en los talones, y bajo y hago, uno, dos, tres, y subo y apreto, aguanto la tensión, no estiro ni bloqueo las piernas, desde aquí, 1, 2, 3 y arriba, 1, 2, 3 y arriba, van 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 3, 6, 2, 3, 7, 2, 3, 8, 2, 3, 9, 2, 3, 10. Muy bien. Hoy, hong hoy sí que estamos trabajando estas piernitas. De nuevo, retomamos la postura que teníamos antes, posición de plank. Si estás empezando, utilizaremos las rodillas para eh, eliminar peso. Vamos a hacer flexiones. Si ya puedes, el punto intermedio sería me bajo, apoyo las rodillas, empujo. Y si ya eres una espartana, hacemos la flexión normal, ¿de acuerdo? Venga, vamos abajo, empezamos en 3, 2, 1, bajo y empujo, 1, bajo y empujo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 está muy bien. Puedes dos más. Vamos. 9 y 10. Estiramos atrás de espalda. Y nos levantamos de nuevo. Muy bien. Qué buen trabajito hay, ¿verdad? Bien. Vamos de nuevo con sentadilla en tres rebotes. 3, 2, 1. Abajo. 1, 2, 3. Y arriba. 1, 2, 3. Van dos. 1. Dos, tres, eso es. Uno, dos, tres, siga. Y cuatro, cinco, seis, siete, muy bien, muy bien, muy bien, que os veo, os veo ahí. Ocho, nueve. Uno, dos, tres, y arriba. Apretando, cerrando glúteo. Ahí, talón contra talón, congestionamos. Vamos abajo. Ahora os acompaño con la siguiente progresión, que sería. Bajo, apoyo rodillas y subo. Una, bajo. Ahí estamos ganando fuerza también en la fase negativa. Tres, oh, excéntrica. Cuatro, apoyo y levanto. 5, apoyo y levanto, 6, 7, 8, 9, y 10, eso es, muy bien, muy bien, muy bien, bueno, ahora sí, encaramos la última serie de sentadillas, con toda la intención del mundo. Vamos ahí. Abajo, 1, 2, 3, subo, 1, 2, 3, subo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, van 6, 1, 2, 3, 7, 1, 2, 3, 8, 1, 2, 3, 9, 2, 3 y 10. Muy bien, soltamos. Última serie de planchas. Flexiones, lagartijas, push-up. ¿Cuántos nombres para el mismo ejercicio? De nuevo, tomen apretado y bajamos. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Magnífico, qué bueno. Aprovechamos que estamos aquí en el suelo y movilizamos espalda un poquito. Ahora atrás, eso, eso, vamos adelante, liberamos espalda. Qué importante, después de hacer un trabajo de fuerza, liberamos, sequeamos si hay alguna tensión y desde aquí nos ponemos codos apoyados o brazos, si tú puedes, tienes más nivel, estiramos y tratamos de buscar que la cadera vaya lo más lejos posible. Vamos rotando espalda, rotamos, rotamos los pies y a un lado, uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Qué bueno, qué rico. Qué bien, nos echamos atrás. Estiramos espalda. Pasamos cerquita, cerquita al suelo lo más que pueda, recta. Flexiona y levanta atrás. Eso es muy bien. Estiramos otro poco. Vamos de nuevo atrás y nos quedamos posición de plank de nuevo. todos apoyados, brazos justo debajo de los hombros. El abdomen fuerte y desde ahí pivotamos. Uno, dos. 3 4 5 6 7 8 9 y 10. Qué bueno. De nuevo estiramos espalda atrás. Vamos bien, abrimos un poquito las rodillas para que entren unos glúteos y pasamos muy muy cerquita, lo más que pueda, flexiona con una culebrita trrr, arriba oh, estira vamos atrás de nuevo y vamos con la última serie para darle cariño a esta cadera, a estos abdominales tras ver su cruzado, vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, De nuevo estiramos atrás y ahora sí, ahora sí comenzamos los estiramientos. Inhala, exhala, abre de nuevo las rodillas un poquito, dejamos caer más atrás. Eso es. Inhala, exhala de nuevo. Vamos hacia adelante. Estiramos atrás. La cobra. Aire. nos venimos al medio sacamos una pierna, 90 grados y desde aquí gestión. rotamos la pelvis giramos la pelvis hacia adelante y ahora sí, empujamos un poquito empujamos ahí ya notas cómo se libera esta parte que tenemos por aquí parte patrici, si puedes estiras un poquito arriba estiras brazos, espalda Mira, la punta del pie, la giramos, si puedes, y levantas un poquito más. Eso es. Y comienzas a temblar, si te cuesta mucho, de nuevo, apoyas la rodilla y está todo bien, está perfecto. Estira un poquito más. Bajamos. Descomponemos la postura, quitamos una pierna, cambiamos por la otra, de nuevo siempre muy importante, rota la pelvis, lo primero, roto la pelvis, empujo hacia adelante. Primera parte del ejercicio, estiro aquí, inhalo, suelto un poquito, si puedo ya, sabes, brazos arriba, estirando el torso. Y si mi nivel me lo permite, cambiamos hasta arriba. Eso es. Muy bien, fantástico. Bajamos suave, suave, suave, suave. Nos quedamos en el suelo, tal y como estamos, liberamos se Recuerda, una pierna fija, la otra se mueve hacia adentro, libera a un lado y otro, eso es, abre a un lado, abre al otro, eso es. Cambiamos, donde... ahora movemos la otra, chequear que está todo bien, que está todo suelto, aumentamos ahí un poquito. Y alteramos una pierna con otra, 90 grados buscamos en una parte, buscamos 90 grados al otro lado y ya te pido que si puedes, que te exijas un poquito y que trates de hacerlo en equilibrio, apretando el abdomen, lumbar, transverso, está aquí para que me veas bien. Eso es, estiro, aguanto ahí. hecho un buen trabajito de piernas, vamos a darle un poquito más de cariño a nuestras piernas, nos levantamos posición de caderas talones, peso en los talones si no te llegan los talones al suelo no pasa nada y desde ahí metemos un codo por dentro de la rodilla y sacamos brazo atrás inhala Exhala una vez más. Inhala. Exhala. Cambiamos. Vamos con la otra pierna. Eso es. Cada vez que exhalas puedes ajustar. Y un poquito más. Arriba, soltamos un poquito y cruzamos una pierna justo por detrás de la otra, bien pegadita. Estiramos grande, rotamos sobre caderas, apoyamos si quieres manos sobre tus piernas para controlar el movimiento. No hay rebotes, no hay tensión. Vamos ahí, bajando poco a poco. Y ahora sí, ese hormigueo que sientes en el tobillo, en el gemelo. Inhalas, ajustas un poquito más, quizás sube por detrás de la rodilla, llega al femoral y ya estás notando el glúteo. Ese sí, este es el objetivo. Suave, suave. Una vez más, exhalamos. Y vamos arriba. Alexa, cállate, que estoy en clase. Esto no estaba preparado, ya ves. Bueno, cambiamos, cruzamos un pie por delante de otro, giramos sobre caderas y bajamos. un poquito más puedes mover un poquito la cadera quizá sentir esa tensión como estira Inhala. y vamos arriba rotamos hombros soltamos hombros, brazos chequemos el cuello está todo en su sitio muy bien. ¿Estamos listos? ¿Estamos ready? Pues venga, adelante. Nos echamos la vida a la espalda y, y a disfrutar, a pasar un gran día. Recordad, nos vemos en las, todos los lunes, los miércoles. Y si queréis hacer otro tipo de ejercicios, si otro día queréis eh, en, seguir activándoos por la mañana, pues dentro del canal tenéis un montón de vídeos de rutinas chachis como estas. Que tengáis un buen día. Chao.